Hola, hola, buenos días. Aquí se van comentando un día más en la taberna. Y hoy volvemos con nuestra aventura en Total Warhammer War 1. Seguimos con nuestro clan enano. Y hoy vamos a defender el emplazamiento de Karagdron. Seguimos persiguiendo a estos hombres de bestia que nos atacan. Y vamos a evitar la batalla para causar el máximo de bajas posibles. Aquí en este emplazamiento tenemos barbas largas, si no me equivoco. Teníamos dos de barbas largas, dos mineros y dos baesteros. Efectivamente. Así que vamos a pasar... Vamos a pasarlo muy, muy, muy, muy, muy muy mal. Por todos los arqueros que él tiene. Eso eso nos va a costar. Esta unidad de canes no me preocupa. Porque al fin y al cabo nosotros al estar todo, muy acoraz, todos acorazados... Bueno, aquí lo dice, débil contra corazas. Y si nosotros tenemos todo acorazado, pues sin problema. Lo único que no sé cómo lo vamos a tener es contra los Minotauros. Pero bueno, siempre que podamos limpiarnos toda la morralla posible, mejor que mejor. Hay que permanecer juntos, hay que permanecer juntos. Eso va a ser muy importante porque los Ballesteros, si no, no van a poder hacer el daño. Yo pienso que son los que van a decidir la batalla los Ballesteros. Entonces vamos a hacer una formación 3-2-1. Vamos a poner una línea de Barba Larga, Minero Barba Larga. Eso me, me parece bien. Es que estos, o sea, cuando son muy pocas unidades de ejército, hay que plantearlo muy bien para que no... Para que no se vaya la partida. Y, y es, es fácil de organizar, es fácil de organizar. Vale, a ver, aquí una primera así, ancha. Eso es, ¿vale? Luego una de mineros aquí en la zona centro, ¿vale? Eso es. Y que tengan... Que no estén juntos, juntos. Que tengamos cierto espacio para poder jugar. Vale, eso es, con un poquito de, de hueco. Vale, vamos a coger estos tres en un grupo, estos dos en un grupo, vale, y estos mineros los vamos a poner aquí detrás, así bien extendidos, con un poquito más de margen. Vale, así, que tengamos que tengamos el aura, Hay, tenemos que funcionar todo esto, tiene que funcionar en conjunto. Vale, vamos a fijar. Vale, eso es. Vale, comenzamos la batalla. Ok. ¿Qué queremos hacer nosotros? Él como... Uh, ¿A desplegar en vanguardia? ¡Uy! Uh, y ese... ¡Ustras! ¿Y estos pozos no Ah, vale. Ah, porque tienen a acechar. Vale, vamos a... Sí, vamos a retirarnos. Vamos a formar un poquito en la retaguardia. Upa. Vale, sí, ellos van a llegar... Es que si no me iban a rodear demasiado, a lo mejor me tengo que escolar un poco más... Esta vista, aunque parezca que no, de pájaro está muy bien, ¿eh? Para visualizarlo todo. Venga, venga, venga, venga. A formar, a formar, a formar, a formar, a formar. Vale. Esta de ballesteros, aquí ya. y esta aquí vale oh vale vale vale es necesario que carguemos porque si no vamos a tener problemas con esta vamos a buscar a estos vale Vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. A los minotauros. Vale, podemos. Mm, tenemos que marcar la diferencia... Contra los ballesteros. Esos nos los tenemos que quitar de medio. Nos tenemos que quitar... Aquí, aquí, aquí, aquí. ¿A dónde estáis tacando? No entiendo nada porque esos cambios de... De Focus tan gratuitos No, es que Literal, no he podido atacar a sus A sus unidades de arco A estos saqueadores Y son los que me van a reventar eh. Vale, vale, vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora, ahora, se han ido Vale, vale, vale Esto es lo que va a marcar la diferencia Vale, esta de Ballesteros aquí apoyando mis enanos, sí, sí, dispersarse, dispersarse. Vale, vale, esto es importante. Que caigan los minotauros, por favor. Oh, si lo podemos defender, esto puede ser maravilloso. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. can, caen, caen, caen, caen, caen, caen, caen. Vale, los barbas largas aquí. Vale, a ver si podemos liquidar o acabar de liquidar a los minotauros Bien, bien, bien, bien. Vale, vale, pues los arcos largos aquí. Esto está bien aquí. Uf. y los mineros van a sufrir porque van a ir cambiando de foco. Y lo vamos a pasar mal. Vale, a ver aquí, contra el héroe enemigo. Los mineros... No, va, o sea, van a apretar ahí, pero tampoco van a poder añadirnos ningún valor. Vale, aquí, aquí, aquí, que estos no vuelvan. Disparad, vamos. Claro, y ellos simplemente a la carrera nos van a. Nos van a sacar todo. Por eso decía y comentaba al principio que para nosotros va a ser muy importante el hecho de. Vale, acabad con ellos y girad el fuego, ¿vale? Nada, no nos vamos a recuperar. A ver si por lo menos podemos reventar a su héroe. Ah, pues. Los ballesteros se meten mucho daño, ¿eh? A lo mejor si conseguimos hacerlo huir. Ah, huyen. Nah, y. Nah, estamos a ver. Se quedan solo los ballesteros. Nah, y huyen, ya. Van a huir. No van a aguantar, va a ganar moral. Ah, qué lástima. Bueno, hemos creado muchas, muchas, muchas bajas está bien, hemos reventado casi los minotauros 74 bueno, 60 52, 32, 42 al fin y al cabo, más o menos tampoco se nos ha ido tanto ¿eh? ahora, ahora, tengo serias dudas de que los mineros estén acorzados lo veo ahora, eh porque que esto nos haya provocado 74 bajas. Cuando solo ha chocado de frente contra los mineros. Que no ha podido pelear contra nada más. No sé yo muy bien cómo ha ido eso. No lo sé. Pero, o sea, es lo que hemos comentado al principio de la batalla. Que íbamos a entrar. Y íbamos a tener los, los saqueadores. Es que no hemos tocado a los saqueadores. Ninguna de saqueadores ha sufrido daños. Pero ninguna. Y claro... No os ha pasado por encima. Es que para eso... O sea, necesitas combatir... Con muchas unidades a distancia... Contra este ejército. Si no sol solamente... Siendo listo... Y, y utilizando bien el micro de las unidades... O sea, mov moviéndote... Pues si va por una... La, esa la alejas... Y te alejas la otra, con la otra lo suficiente como para poder disparar... Mientras va persiguiendo... Y vas jugando con eso... Y no... O sea, no, no tenía razón de ser... 200 pérdidas... Bueno, como aquel... Esto es lo que me jode... Que nos han reventado... Isabela con un casting... Uh... Moños altos... Ha sido arrasada... Vale... Carajadrón... Paso de la muerte... Vale... Uh, vale Agravio del hogar mancillado Ocupa, captura y ocupa Carajadorón, resistencia a la magia Cantero Vale, uff, muchas cosas, muchas cosas Vale, ok Vale, a este señor nos, han, nos ha subido de nivel uh, Vale, vamos a ponerle armadura completa Que luche Que vaya el combate Y a este mi señor del clan vale, pues nada, vamos a ponerle más daño agrado ancestral, no, pieles verdes no este no va a combatir contra pieles verdes no perdamos puntos de experiencia en eso porque, uy en qué, cómo puedo acceder aquí no puedo cruzar dañar murallas 52% no llega, se va a quedar a medias y nosotros con el paso subterráneo Vale, lo vamos a dejar aquí. Vale, yo creo que con este ejército podemos asaltar este castillo. Supongo que sí. Ah, bueno, eh. Tiene, se me cuida, que tiene bastante, bastante, bastante buena guarnición. Veremos si lo podemos derrotar o no. Sería un avance o un, un buen inicio. Vale, eh, mejorando esto, RR único... Vale. El hangar, a lo mejor no se da cuenta meter el hangar. Vale, bueno. Movimiento. ¿No vas a llegar Thorgrim por tu padre? La madre que lo trajo. Y a Karadron? Vale, bueno, ha huido. Vale, vamos a colonizar. Provincia del paso a la muerte. Vale. ¿Estamos guarnecidos? Sí. Buah, y aquí no tenemos nada, en serio Es que hemos perdido un montón de unidades Oh, espera, espera, espera Esto nos puede valer para reagrupar Vale Aquí y aquí Combinar unidades Perfecto Vale, no vamos a combinar mucho Porque si no luego vamos a tener problemas A la hora de... Eh... Y estando aquí podemos reclutar Oh, ¡Rompehierros! ¡Ah! Es una lástima porque no podemos... Si, si reclutamos rompehierros no podemos perseguir a este Entonces Quiero hundirlo en la miseria. podemos reclutar rompehierros? Porque tenemos esto. Vale. Bueno, es, es importante saberlo porque tenemos el salón... De, de juramentos aquí, vale, vale, vale, vale. Pues puede, es un punto de inflexión maravilloso. Vale, vamos a meter aquí una sala de bebidas. Clan de los matadores 15.000. Wow, vale. Zona norte apañada, zona sur. Tenemos aquí este asalto. ¿Aquí cuánto nos queda? Vale, cinco turnos. Literal, vamos a dejar que se muera esta gente. Y vamos a continuar con el asedio. Ok, ahora mismo aquí. Mina de piedra amarga. Vale, vamos a meter aquí el salón. Me parece correcto. Y vamos a atacar... Bueno, antes de atacar el crun, A ver este asesinato, ¿cuántas probabilidades tenemos? 38%. A ver, vamos a ver si tenemos alguna... Otra posibilidad aquí Más jugosa, un 10%, un 14% O un 38 Pienso que nos sale más a cuenta aquí Para ir debilitando este ejército Venga, vamos a probar Sí Oh, fracaso Vale, bueno, se intentó Vale Ok, pues nada, ahora Tal y como estamos Vamos a saltar El y, y autorresolución Sí, autorresolvemos. Runa de los ancestros. Indesmoralizable. Una de estas de los señores enanos y ya está. Vale. Eh, eh, eh, eh. Vamos a hacer autorresolución. Porque es... Nah, o sea, no tenía tampoco mucho... Y nah, vamos a pasar por encima. O ocupamos. Y vamos a controlar la región. Espada del Tormento. Uh... Efectos atormentados. 20 segundos. Cuerpo a cuerpo. No se puede mover. Alrededor, de lo mismo. Ah, oh, pues está mal. Control totalmente cuatro provincias. Vale. Uy, nos han dado la armadura de Skoldur. Cuando Thorgrim inauguró la nueva era de la retribución, su intención era que ésta surgiera de un renovado espíritu de cooperación entre las restantes fortalezas enanas. Los enanos llevan demasiado tiempo debilitándose mutuamente por las luchas entre sus diversos monarcas. Como gran rey, Thorgrim pondrá fin a esta situación, aunque deba ampliar su hacha en ello. Uf. Desplega un héroe. La armadura de Skoldur. el héroe de los enanos, crece. El poder de los enanos crece. Muchos viejos agravios han sido vengados y un espíritu de cooperación entre las fortalezas ha dado nuevo brillo a los planes de Zorgrim. En épocas remotas los enanos viajaban por todo el mundo en busca de nuevos filones de metales que explotar, Desde las montañas grises al oeste hasta las montañas de los Lamentos al este y desde las montañas de Espinazas del dragón sur. Hasta las heladas mon... cumbres de Norska al norte. Se fundaron muchas fortalezas nuevas, pero entonces llegó la era de la aflicción, en la que una serie de desastres derivó en la pérdida de innumerables fortalezas y los hijos de Grunir, de Grungnir quedaron contenidos, constreñidos, Dios, a las pocas que permanecieron. Con la reconquista de las montañas del fin del mundo en curso, Thorgrim empieza a mirar al norte, hacia la otra. Otrora poderosa fortaleza de Karakdrak en Norska de El hecho de que los enanos de Norska Hayan sobrevivido a la era de la aflicción Y Krakadrak no haya sido conquistada Es de incalculable valor en la lucha contra las tribus norses Que refuerzan a las tropas del caos El gran rey envía sus emisarios al norte ¿A dónde hay que mandar? ¿Qué? Provincia de regiones occidentales ¿Hasta aquí tengo que venir? Esto está lejísimos, ¿eh? Mi gente. Madre mía. Vale. Hey, Ca vale, caraza, vamos a aguantarlo. Oh, bueno. Es que este, esta forja rúnica... Sacar otro, otro error rúnico no está nada mal, ¿eh? Podríamos liarnos a sacar. Podemos reclutarlo por aquí. Reclutar héroe. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, impasible, línea de visión. Caen las trampas. No. Sangre ancestral. Todos los edificios. No. Y un señor del clan. Es que otro maldestro. Oh, uh, este está a nivel 5, ¿eh? Optimista. Muermo. Muermo. Vale, vamos a sacar un maestro ingeniero, pero vamos. Vale, aquí reclutamos. Sí. Vale. No, ah, bueno, no llega. Da igual. O sea, lo te tenemos 5 niveles para subirlo. Está estamos, ¿no? Se modifica un 10% más. Un menos 10%. Si lo hinchamos aquí, vale. Gran puntería. Alcance. Daño de proyectiles 3%. 3%. 1, 2 y 3. Ah, uy, ya no se puede. Calibración balística, precisión y habilidad de recarga. ¡Pua! Esto... Oh. Aquí metido puede estar bien. Pero es que metido en este ejército, este señor... Da que pensar, ¿eh? Con los cañones de órgano y todo. Madre mía, menuda fiesta va a ser eso. Vale, ok. Tal... Uh, espérate, aquí te... Vale, podemos subir de nivel. ¡Sup! Busca enemigos. Vale, ¿qué tenemos aquí? Fuerza del arma, ataque cuerpo a cuerpo, hoja de escudo, avance imparable. Vale. Vamos a ponerle fuerza del arma, ¿no? Runa de Grimnir, resistencia a proyectiles, obstinado. No, vamos a ponerle... Sí, sí, sí, sí. Busca enemigos, ya tenemos velocidad, vigor. Vamos a ponerle fuerza del arma. Porque sí, aquí no optamos. Vale, vale, vamos a ponerle fuerza del arma. Me parece correcto. Vale, estupendo Y a ver, ¿qué podemos construir en Erkrun? Eh, vale, pues nada Un fabricante de baratijas Y aquí es que no nos vale la pena meter o tratar de meter nada más Vale, vamos a coger un campo de cebada Por la reposición de las bajas en la región Y ya con eso lo gestionamos todo Pero bueno, quedan nada Un, un bastión Porco, nos queda, literal, este y rematar los ejércitos, estupendo, vale, vamos a negociar, acuerdo comercial, no hay acuerdo comercial con el clan Angrun, Caracazul, es que estos ya están, o sea, es que es imposible ir mejor con Caracazul, añadir oferta, por alguna razón la probabilidad es baja, no lo entiendo. Ha rechazado Help oh, Ya veremos tú. A lo mejor A ver con Gremios enanos Con los que no tengamos relación Con esto Tenemos pacto en agresión A ver Alianza militar right. es moderado Y la configuración es baja Es que como no tengas que pasar por el hacha no entiendo cómo es posible que trabajes con ellos. Karazkadrim. Es que con esta gente estaríamos súper bien anexionarlos. No lo sé. Bueno, tiramos para adelante. Entramos en el turno. Uy. Ah, vale, vale, vale, vale. Vale, los decretos. Perdón, perdón, perdón, perdón. Vale, tasa impositiva aquí Y en la otra región Ah, vale, la otra región es esta que acabamos de sacar Aquí en la zona sur Vale Vale, vamos a meter tasa impositiva Y ahora sí Ya podemos saltar el turno Hemos pasado la barrera de los 100 turnos eh. O sea, está bien, es una buena campaña Buah Vale, no, es No se puede contestar esto Porque no se puede Vamos a autorresolver. Que nos lo conquisten si quieren. Y ya. Después venimos a por este ejército. Pero menuda locura de. Han perdido 10 unidades. Yo creo que era imposible saquear esto. O sea, ya no saquear, sino aguantarlo, ¿no? Uh, se están re replegando los condes vampiro, ¿eh? Tienen, tienen miedo. Silvanos, Bretonia, Bonkasten. Uf. Vale Los señores de Barak Bar, La verdad es que Podrían moverse un poquito Uy, oh, la grave De los repulsivos Pieles verdes. Derrota al ejército De Gringol y el hierro Lleva a cabo con éxito Un intento asesinato Contra un personaje perteneciente a la siguiente Facción Borncaster Bajo la asqueada mira de Grumny, enemigo de todos los vampiros y de sus viles secuaces, una de estas criaturas no muertas ataca a los nuestros. Es una grave que solo se puede resolver con la muerte de esta abominación. Señor, Ojo, vocioso. el destino te tenía reservada a la gloria. Dios. El enemigo tiembla ante ti. Vale, nuevo objetivo. Dios, 3000 que nos ha saqueado. Toma actual cero, Ocupa Toma Arrasa O saquea 14 asentamientos distintos Vale Karakankor Volverá a brillar Así lo jurado Thorgrim Y el gran rey Jamás rompe un juramento Todo enano que respete su barda Respetará ese vínculo Aún hay regiones Que escapan al dominio de los enanos Debes ponernos bajo el control De Caracancor Sin perder tiempo De acuerdo Pues vamos con ello Vale Vamos a mejorar aquí Estos fin y al cabo Van a ser ingresos eh, A más no poder que esto esperar cuatro turnos para que esto salga adelante es un poco morirse de las Vale, vamos así a asaltar el ejército este y vamos mellando. Éxito, perfecto. Orden público, reducción vampírica. Vale. Este es un hacha, ¿eh? ¿Qué tiene? Ah, claro, es que tiene todo esto. Campeón... Asaltar barracones. Ejemplar. Experiencia de todas las unidades reclutadas. Instructor. Acción de entrenamiento. ¿Ejército propio? Oh, otorga. Dios, este puede ser una pasada. Puede ser una pasada. Pero muy, muy guay puede estar esto. A ver, este está bien porque es un 18% más de bajas. Que está muy bien. Pero... Esto de añadirle. Vale, vamos a. Vamos a plantarlo aquí. Y el, la próxima subida de nivel lo pondremos en instructor. Eso de ir generando eh, Experiencia en las unidades, me parece una barbaridad. Eh, ¿Qué daño ha hecho esto? Ninguno. No mucho, la verdad. Eh, no me sale a cuenta ni repararlo. Mira lo que te digo. Y con este ejército no sé si soy capaz de derrotar todo esto, ¿eh? O sea, necesitaríamos... Necesitaríamos mucha potencia. 6, 2, 2, 4, 4, 4... Uf. Me veo perjudicado en esta lucha, ¿eh? No podemos sacar matatrolls aún. No está disponible un matatroll en, en reclutamiento global. vaya vale vamos a sacarnos más línea de escudos y más fuego de proyectiles y con eso vamos a hacer llamamiento vale vamos a establecer como objetivo bélico diplomacia vamos vamos a atraernos a la gente a ver no no no no baja Caraca azul, objetivo de coordinación Bélica A el señor Legendario, vale Es importante esto Y que salga bien mucho más Aquí seguimos nosotros asaltando Medio muertos Vale, vamos a darle Un turno más, pero en un turno más Si mudaremos el Ataque, sí yo creo que antes de terminar El capítulo, eso nos lo dejamos apañados Por no dejarnos oro ahí ¡Oh! ¿Qué teníamos en Caracocho Picos? Para mejorar. Ah, esta es la de los matadores que hemos dicho. Vale. Y en el peñasco negro... Nada. La... Vale. Ok. Pues entonces... Tal y como... ¡Oh! ¡Que estamos bajo asedio! ¿Me estás contando esto en serio? Pues así tal y como estoy te voy a hinchar a palos. ¡Oh! ¿Puedes llegar hasta aquí? No. No llega hasta aquí. Vale, pues vamos a ir... Hasta acá. Y una vez estemos aquí, ya reclutaremos. Es que esto del cañón la talla más me llama demasiado la atención. Llámanme loco, ¿eh? Vale, vamos a dejarnos los 10.000 en el hangar. Y miraremos a ver cuánto tiempo necesita eso. 5 turnos, no va a poder ser. Vale, vamos a atacar aquí podemos, ¿no? yo creo que bastante de sobra, ah, me lo pone más o menos equilibrado, en serio con toda la potencia que tengo es que no voy a, ir a chocar vale, vamos a liberar la batalla o sea, no me creo que la autosimulación lo catalogue así así te lo digo es que voy a tirar a Magni de bocas vamos a activar el beneficio de Gran Rey vamos a ir con los giro, uff, no, con los girocópteros aguantaré un poquito con los girocópteros aguantaré un poquito. Haré que hagan un rodeo por un costado a lo mejor. Y me cargaré las unidades que no... Bueno, las unidades de rango al fin y al cabo. Vale, y aguantaré. Con los lanzagravios reventaré antes de que nos lleguen a los minotauros. Y ya con eso apaña. Es que con la potencia de fuego, atronadores, los ballesteros que tenemos. Que tienen una experiencia brutal. Pff, con eso limpiamos todo. Seguramente no tengamos problema. Ahora es que lo que, me preocupa, lo que me preocupa es... No sé con qué velocidad tenemos que ir hacia el norte. Porque tenemos que conquistar un montón de territorio hacia el norte. Para reventar el caos. Tenemos, revisaré seguramente fuera de vídeos. Fuera de cámara. Los objetivos que tenemos de la campaña. Porque normalmente... O sea, en la campaña de Troya nos pasó. Que había una isla perdida de la mano de Dios. En un rincón del Mediterráneo. Que había que hacer como cuatro días de viaje. O sea, cuatro eran cuatro turnos de viaje. En, en en barco. Única y exclusivamente para ir a esa isla. Y una vez llegas allí, asedia. O sea, era una locura. Vale. A ver. Todo el mundo para atrás. Vale. Ok. Vamos a... Vamos... A ubicarnos... Uy, que son... Están, están chiquitas las unidades, ¿eh? No vamos a dar para mucho. Vale, un poquito más. está aquí. Me parece correcto. Bueno, vamos a apretarnos un poquito más. Que nos entre el bufo de los... ¿Vale? Y tal y como estamos así... Un grupo y fijamos la formación. ¿Vale? Los mineros... Vale, vamos a poner los mineros un poquito más para allá. No, es que no. No, no, no. Vamos a aguantar aquí con los mineros. Vamos a poner aquí todo nuestro fuego de... Vale, con nuestros mineros aquí en retraguardia. Zorgrim al frente, como tiene que ser. Los helicópteros aquí y los lanzagravios aquí. Más pegados, más pegados. Es que miedo me da que no... Un poquito más para allá. Vale, ahí estamos bien. Vale, ok. Acercarnos más y ya está. Vale, con los mineros protegeré eso y ya está. ¿Vale? Ah, no, no, no, ¿cómo es? Ah, sí Vale, vale, vale, vale, vale Y Thorgrim por delante, vamos A ver, ¿esto dónde? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí A los Minotauros Bueno, este tampoco es mala idea, ¿eh? Vale, ahora es cuando empieza la fiesta Aquí, aquí, aquí Aquí y aquí Vale, la primera línea también Vale, vale, vale Que continúen Vale, los mineros, los mineros, los mineros, los mineros. Venga, para adelante. A ver. Forgrim. Liderazgo para los chicos. No tiene sentido que no entremos a melee. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a traernos los girocópteros hacia esta zona. Vamos a derivar estas dos aquí. Vale, los girocópteros. Que avancen y que los revienten. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, vale, eso es. Nada, perfecto. Ya, o sea, los girocópteros ya han hecho su trabajo. Nada, nada, a por ellos, venganza, o sea, no para nadie. ¡Uh! El señor enemigo ha muerto. Vale. Zorgrim, vamos. ¿Llegamos? Vale, victoria. Pero Victoria no es suficiente. Aquí hay que aplastar a esta gente. Toma ahí. Que no tiene otro lenguaje, que no sea el del sufrimiento y la eliminación total. La verdad es que el equipo.. O sea, el equipo. ¡Uh! El ejército de Thorgrim está tocado. eh. Está muy, muy tocado. Los mineros no han entrado ni en combate. ¿Se activa o lo del Gran Rey? Nah. ¿Cómo se va a activar si este hombre no pierde liderazgo? Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Nah, se están moviendo los lanzagravios porque ya no llegan no los hemos visto nunca de cerca mira a los señores ingenieros ahí con sus capillas está súper guapo el lanzagravios es que además es una mano tío la catapulta bueno un montón yo lo siento pero los modelos enanos de warhammer me vuelven loco me encantan vale yo creo que podemos Venir quitar. Vamos a ver esos últimos disparos de vapor. 34, Ha fallado, eh. Ha fallado, amigo. Venga, dale. 33, nada. Vamos a finalizar. Y ya está. Lo que pasó, pasó. Vale. 10 pérdidas, 270 solo, eh este ejército es de por lo menos 1000 unidades, con todo recuperado, 36 y 34, eh. es que la carga, o sea, la, las, el bombardeo ha caído, pero del cielo, brutal, 200 pérdidas solo, pero bueno, nos hemos cargado su jefe, está de lanceros, eh, los minotauros ya no quedan, está muy bien, está muy bien, yo creo que ha sido buena limpieza, no ha estado mal. Necesitamos reposición de bajas. Eso es importantísimo ahora. Pero mucho, mucho. Hay que reponer el ejército de, de Thorgrim. Cargarlo bien. Y enviarlo ya para el norte. Porque orcos ya no nos quedan. Orcos ya no nos quedan. Victoria decisiva. Perfecto. Vale. Vamos a coger liderazgo. Y él va a huir. Ha muerto en combate. Uh, espada antihéroes. ¡Dios! Eh, ¿Se le puede equipar algún...? Uh, aquí vamos a tener fiesta también este turno, me comentan, por pinganillo. Vale, vamos a traer esto aquí. Dañar murallas. 52% resultado. sí. Chico, oh, fracaso. ¿Te puedes anexar? No. ¿Podemos asaltar? Tampoco. No puedo ocupar asentamientos de este tipo racial. No puedo atacar con... Ah, no puedo atacar con la actitud actual. Y ahora sí. Wow. Vale. Pasamos por encima, pero lo vamos a dejar aquí. Porque quiero que hagamos un asalto... Así a piñón Sí, sí Con los lanzagravios Los cañones de órgano Todo Este señor que tiene Bueno Va un poquito estándar también No tiene muchas cosas Bueno Con los dracoyerros Vamos a ver Qué tal va este asedio Pero bueno Tenemos que pasar por encima Y Vemos ya Nuestro primer combate Contra Contra el vampiro Así que nada Eso ha sido por hoy Espero que os haya gustado Y lo de siempre Seguidnos en Twitter a los dos Que va a estar en la descripción Tanto a Kiwi como a mí También